historias, diré más y hoy solo estás en mi memoria, y que no supimos hacernos las víctimas, quise entregarte mi vida y hoy tengo los síntomas de depresión por tu ausencia y del juntos por siempre, Por si no te preocupes si no cumples solo vete, aquí te esperaré aunque no me queda suerte, quiero volver a verte, te amaré eternamente, fueron tantos momentos que se pierden y ahora solo queda añorar lo que fuimos cada hora, aún recuerdo tu aroma que entre el viento se evapora, odié hacerte llorar, hay aquel que se enamora, pierde y perdí todo. Cuando me alejé, algo que no entiendo, me dejaste o te dejé. Quise hacerte lo mismo, pero no me rebajé. Desde ayer de ese tren que va hacia el amor, me bajé. Tiempo y a la fecha me pregunto: ¿Por qué no poner punto y coma? Porque es solo el punto. Verdad, no sé por qué, siempre te ganó el orgullo. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde quedó el por siempre juntos? Cuando me dijiste adiós, se rompió algo. No hay amigos, ya no hay nadie y sin embargo Aún sigo esperándote, dime tú cuánto valgo Saliste de mi vida y desde entonces ya no salgo Dijiste que me amabas, pero no te veo aquí Sin mi luces más feliz o bueno, eso es lo que noto Te necesito bien pronto, ya no sé vivir sin ti Y el dolor que siento en mí lo calmo al ver nuestras fotos Me resulta complicado el dejarte de lado Y olvidar lo que pasamos para seguir adelante Pero te amo, no sabes cuánto te amo Duele amarte tanto cuando no es lo mismo de tu parte Recuerdo tu aroma, tu sonrisa tu mirada Antes de ti viví vacío y sin ti no tengo nada ¿Cómo pudiste elevarme hasta las nubes? ¿Cómo pudiste llevarte lo que no tuve? ¿Recuerdas? Mira la luna si no estoy La veo cada noche y más me duele ver que no No cumpliste tu palabra y me llevé una gran sorpresa Arreglaste tus maletas y rompiste las promesas Solo queda este dolor y con esta magnitud No será fácil sacarte de mi pecho Me duele todo lo que he dicho, el dolor se provoca. Y es un hecho, falta un cacho de mi cora y eres tú Lo dicho, me faltas tú y tu infinitud Con tu virtud de ser mi luz, pero para qué reprocho Me duele el pecho, tengo una gran inquietud Mezclada con gratitud, aunque por ti esté desecho Nunca me amaste, me lo he dicho mil veces Tu recuerdo me persigue donde sea, apareces Así son las cosas, sé que no me perteneces Pero sigo esperándote aunque no te lo mereces Tengo dudas que me matan tantas cosas en la mente Cuando me fui de tu casa quise oír un detente ¿Y sabes que escuché? No escuché nada, no es un reproche, tan solo quiero verte Y decirte que prefiero que la muerte venga por mí Si es que tú ya no quieres verme, quiero morir No voy a negarte que pensé en olvidarte Pero miro en cualquier parte y vuelvo a recordarte Y sé que es una locura, pero sé que no es en vano El tiempo todo locura porque no me cura el daño Estoy loco por ti, ahora sé por qué te amo Porque la locura y el amor van de la mano, de la mano